Hola, hola, soy Sonia Cáceres, hago parte de Carol Academy y hoy vamos a elaborar una hermosa pulsera en Embroidery. Espero les Bueno, para nuestra pulsera en Embroidery vamos a necesitar paño, en este caso voy a usar fieltro, y he dibujado un círculo. Voy a tomar una aguja mostacillera y la voy a enhebrar con un metro de nylon y al final le hacemos tres nuditos que quede gruesito nuestro nudo y con nuestro alambre rebordeador vamos a bordear todo el todo lo que está negro todo el borde de mi círculo entonces paso acá la aguja y bajo acá nuevamente subo acá bajo subo acá bajo y eso lo voy a hacer en todo el borde Bueno, aquí voy a cortar. Y subo. Y bajo acá. Ahora voy a poner acá mi cristal, mi setting, lo voy a ubicar acá y voy a coserlo. Entonces paso acá, bajo, paso acá. Paso acá, paso acá, bajo, bueno, ahora paso una perla, voy a rellenar, así como voy a poner esta perla, Si sí. vamos a poner las otras perlas y los balines, entonces paso acá, Voy a pasar acá este balín. Paso acá. Paso otra perla. Y así voy a rellenar todo, todo este círculo. Bueno, vamos a continuar ahora rellenando todos estos espacios. Entonces vamos a pasar acá. Voy a paso acá la aguja y voy a tomar mi cable francés. Voy a recortar, vamos a recortar diferentes tamaños como si fuera canutillo. Así, duras. Entonces tomo, paso la aguja. Bajo. y paso acá de un lado a otro y así vamos a, a llenar todos estos espacios vamos a pasarlos en desorden de un lado a otro paso la aguja y Recuerda que tenemos clases presenciales en la ciudad de Cali, Bogotá, Barranquilla y Bucaramanga. Ahora sí, continuemos con nuestro video tutorial. Ahora vamos a rematar acá. Entonces paso la aguja y entro acá. Nuevamente paso la aguja. Y entro acá. Y ajusto. Ahora corto acá el exceso. Tomo mis tijeras de ganso. Y voy a cortar todo el exceso de tela. Voy a cortar todo el borde. Pongo silicona líquida acá la vamos esparciendo y la pongo en mi paño hago presión listo entonces ahora tomamos un metro de nylon y vamos a hacerle al final tres nuditos paso acá la aguja y vuelvo y paso y ajusto. Tomo dos mostacillas y paso de atrás para adelante y subo acá y continúo pasando una por una, de atrás para adelante. Subo acá. De atrás para adelante. Y subo acá. De atrás para adelante. Y eso lo vamos a hacer en todo el borde. Bueno, acá ya pasé la última mostacilla y voy a bajar por la que está enseguida. Bajo acá, ajusto y voy a rematar. Entonces paso la aguja acá y ajusto de atrás para adelante. y luego me vuelvo acá. Vamos aquí. Paso acá la aguja. Y aquí vamos a pasarla. atrás para adelante y listo, corto acá, el cortamos acá el exceso y ahora vamos a, ya está nuestro centro de pulsera, ahora vamos a poner las argollas y la cadena, bueno vamos a poner acá las argollas, entonces tomo una argolla y la abro, vamos a meternos acá, paso acá y voy a tomar la cadena, tomar un extremo de la cadena que elegí, lo pongo acá y cierro la argolla. Vamos a cerrar acá la argolla, entonces acá ajusto. Y vamos a hacer lo mismo a este lado. Entonces, tomo la argolla, la abro y la paso acá. Paso acá al otro extremo de la cadena y voy a cerrarla. Tomo una argolla, la abro y voy a pasar el broche pico del oro y lo pongo acá en la cadena. Y cierro, y así ha quedado nuestra pulsera en embrote. Espero les haya gustado mucho nuestro video tutorial.